Espero que estés teniendo un excelente día, yo soy The Top y en esta ocasión vengo con el resumen del anime de Unlimited Hyobu Kiosuke. este es un spin-off de un anime que estoy seguro que no les gustará y que no tienes que ver para entender este, este es un anime de acción drama y superpoderes, donde el protagonista es traicionado pero luego se vuelve el villano más poderoso, suscríbete para no perderte de los nuevos videos que subiré pronto, además puedes dejar tu me gusta y comentar qué otro anime quiere que resuma, dicho esto te dejo con el video. Los esper son personas que obtuvieron poderes sobrenaturales, el protagonista de esta historia es Kiosuke, un esper bastante poderoso que odia a los humanos sin poder, y que a pesar de su experiencia tiene más de 50 años, cierto día comienza a destruir una ciudad entera, y aunque los humanos trataban de detenerlo, esto era imposible. Luego de todo esto, se deja captura por los militares que lo trataban de detener, es enviado a una instalación especial para experts como él, en el cual se encuentra con Andy, un preso que finge ser débil para no llamar la atención, nos revelan que Kiosuke es el jefe de la organización criminal Pandra, la cual es la más buscada de todo el mundo, ya que es una organización que busca acabar con los humanos sin poder, los dueños de la instalación intentaron envenenar a Kiosuke, esto con la intención de usarlo como conejillo de indias en su hospital, Kiosuke quería saber dónde estaba dicho hospital, así que le dio su comida envenenada a Andy, a eso se le llama estrategia, para luego cedirlo y darle una cura contra el veneno, había hecho esto para encontrar el laboratorio que ocultaba dicho hospital, ya que experimentaban con uno de los miembros de Pandra llamada Yugiri, cuando le iba a sacar de allí llega el dueño de la instalación, y este hace que su creación pelee contra Kiosuke, mostrándonos el verdadero poder que este poseía, ¿vieron eso? Eso es ser bárbaro. Luego de su pelea llegan los demás miembros de Pandra, y Andy se terminó volviendo uno de ellos, algo que era conveniente para él ya que era un espía de Estados Unidos. Que le cuenta todo el poder de Andy, el cual era repeler los poderes de quienes toca. Eso lo explica todo. Luego de eso, nos presentan a los miembros de Pandra. Momotaro es una ardilla modificada que posee poderes. Yugir es una chica con el poder de leer la mente de las personas, además de otros poderes que veremos más adelante. Y también estaban Maggie, Momiji y yo. Andy tenía la orden de informar a Estados Unidos la localización de Pandra, sin embargo, estos estaban en medio del mar. Maggie le cuenta a Kiosuke todo lo que había investigado sobre Andy, aunque lastimosamente no había encontrado mucho, por lo que Kiosuke decide ponerlo en prueba en una nueva misión, allí nos presentan los poderes de los demás, Maggie podía hacer que su pelo adopte cualquier forma de su beneficio, por su parte Momiji puede teletransportarse y usar una fuerza sobrehumana, y por último estaba yo, el cual puede usar su voz para manipular el sonido. Como prueba, Kioske le dio la instrucción de eliminar a un mafioso llamado Carlos que lo había traicionado, sin embargo, este no pudo hacerlo ya que nunca había eliminado a alguien. Aunque no se dio cuenta de esto, Kioske trató de acabar con él, pero gracias a su poder Andy logró sobrevivir. Mm. Carlos se dio cuenta de lo que planeaba Kioske y usó su poder contra él, y este no tuvo de otra que usar sus poderes para hacerle frente. Al ver que Pandra tenía jóvenes dentro de la organización, Andy dudaba si lo que quería hacer Estados Unidos con ellos estaba bien. Minamoto y Koichi son los representantes de Japón que participan en la reunión de la princesa de Europa, la cual quiere que los humanos y los esper vivan en paz, pero para su sorpresa Pandra estaba entre ellos. Como te estás dando cuenta, este anime abarca dos caras de la moneda, y aunque podemos empatizar con Kiosuke, él es el villano de esta historia. Kiosuke tenía planeado averiguar quiénes de allí se volverían sus futuros enemigos, para luego salir de allí generando miedo entre todos. Tal vez no le agrade ministro, pero no negará. Que Dumbledore tiene estilo. Minamoto y Koichi pertenecían a Babel, un laboratorio que apoyaba a los experts, y luchaban contra los que usaban sus poderes de mala manera. Luego de unos minutos, tienen la noticia de que Pandra tenía secuestrada a la princesa, y terminaron pensando que este era su objetivo desde el principio. Koichi obtiene la información de que uno de sus amigos previeron la eliminación de la princesa, y nos enteramos de que Yugiri también lo había previsto, y que por esto quiso salvarla. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Vale. Como agradecimiento, la princesa le pidió a Kiosuke que dejara que ella le mostrara su país a Yugiri. Gracias a esto tuvo la idea de modificar la mente de las personas y así saber quién la quería eliminar. ¿Está viendo? ¿Huh? descubrió que los culpables eran humanos que no estaban de acuerdo con que la princesa quisiera la paz con los espers. El jefe de esto terminó siendo uno de los comandantes de la defensa de Europa, y viendo que éste le haría daño a la princesa, Yugiri despierta un poder que estuvo ocultando. Como no podía controlar ese poder, Kyosuke llega y se hace cargo de todo. Luego de esto, Kyosuke le juró lealtad a la princesa de Europa, y es que al parecer ella estaba en uno de sus futuros planes el jefe de Andy lo ordenó investigar todo el barco, ya que dentro había un dispositivo importante para la humanidad, sin embargo nadie dejaba que él entrase a la central de Pandra, siendo obvio el hecho de que aún no confiaban en él, Kyosuke decide volver a Japón y en eso es interceptado por Babel, que tenía tres chicas que le podían hacer frente a Kyosuke, Kaoru, poderosa las tres y la protagonista de la serie original, Aoi es una experta teletransportadora de nivel 7, por lo que se puede teletransportar a sí misma y a quien quiera sin tocarlo, por última pero no menos importante está Shijo, una chica que puede recibir la conciencia de todo lo que toca. Al parecer Babel buscaba el objeto que quería el jefe de Andy, y tomaron el control del barco para que no pudieran escapar. En ello terminaron capturando a Joe y otros Espers, por lo que Kiosuke y Andy fueron a rescatarlos. Kiosuke entretiene a la chica mientras Andy recupera el control del barco, el cual lo tenía una chica llamada Tetsubomi. <risa> Luego de pelear contra ella se encuentra con Minamoto, y este al ver su estilo de pelea supo que era de Estados Unidos. Nos cuentan que Pandra no es una organización tan mala, sino que salvaban a los esper que los humanos habían capturado, y como creían que los humanos nunca los aceptarían decidieron crear un mundo sin ellos. Inteligente, no. Kiosuke amaba a Kaoru, por lo que quería que ella reinara junto a él en su nuevo mundo. Una vez recuperan el control del barco, viendo que estaban en problemas, deciden escapar. Ya que el barco había sufrido daño, que lo mandó a reparar con un viejo conocido. Y mientras los demás disfrutaban de Japón, Yugiri estaba en su etapa rebelde y se separó de los demás. Y como Andy la vio triste, la llevó a un parque de diversiones. Este muchacho me llena de orgullo. Sin embargo, estaban siendo perseguidos por la gente de Babel, los cuales resultaron siendo Minamoto y Koichi, ya que luego de su última pelea, se dieron cuenta de que Andy era un espía de Estados Unidos, de es en la directora de Babel, y junto a Minamoto le piden a Andy que también sea su espía. La vida da muchas vueltas amigos, la vida la vida te sorprende. Aunque se negó, esto le dijeron que si no lo hacía, le dirían a los de Pandra que él era un espía, por lo que no tuvo de otra que aceptar ayudarlos. Ellos le cuentan a Andy la conexión que tenían con Kiosuke, en una batalla entre naciones, él era parte de un escuadrón de espers y humanos de Japón, pero Kyosuke fue traicionado por su superior y por venganza terminó acabando con él, comenzando así su odio por los humanos sin poder. Kyosuke se infiltra en Babel para usar las herramientas del hospital, y es que le queda menos de un año de vida. ¿Qué? Por otro lado, Yugiri ayudaba a un joven a encontrarse con sus padres, pero la gente de allí se dieron cuenta de que era un esper por lo que llamaron a la policía, y cuando estos la tocan sin querer se descontrola su poder. Andy llega y usa su poder para repeler el de Yugiri, y en ese momento llegan los demás para llevarlos a un lugar seguro, luego de eso nos cuentan el pasado de Momiji, cuando era pequeña por la noche su casa fue destruida junto a su familia, esto luego de que los humanos supieran que eran espers. gracias a su poder pudo sobrevivir, pero seguían teniendo la intención de acabar con ella, y justo a tiempo llegan Kiosuke con unos jóvenes Joe y Maggie, y por venganza se terminó uniendo a Pandra. Andy le cuenta a su jefe que ahora también trabajaba para Babel, por esto su jefe estaba planeando robar aquel dispositivo de Pandra antes que ellos, para aparentar, Estados Unidos y Japón comenzaron a compartir mercancía, y esta vez llegaría a Japón un SM, dispositivo que haría mejorar la comunicación de ambos países, así que Kiosuke decide quitárselo para que esto no suceda, Andy mientras estaba en la biblioteca se entera de otro de los poderes de Kiosuke, el cual era revivir personas por breves momentos. Revivió a un viejo amigo llamado Utsumi, y por fin nos encuentran su hija Chigo, el dispositivo que querían Japón y Estados Unidos. Esta era una máquina que usaba la conciencia de un ésper poderoso, el cual podía hacer cosas que nadie más podía hacer, como por ejemplo hacer cálculos imposibles, desaparecer y hacer volar cualquier cosa. Usumi sintió la presencia de Andy pero este logró escapar, aún así Kiosuke supo que se trataba de él, a pesar de esto lo veía como uno de ellos por lo que fingió no saber nada, el ser doble espía le estaba pasando factura, ya que comenzó a dudar de todo lo que hacía, pero seguía creyendo que Kiosuke era un peligro para el mundo, así que no tenía de otra que detenerlo desde las sombras, por lo que le contó a Babel que Kiosuke iría para llevarse el SM. Confiar es bueno, pero... No confiar es mejor. Llega Kaoru y para su mala suerte su enfermedad comienza a acelerarse, por lo que tuvo que liberar todo su poder contra ella. Mientras él peleaba, Andy logra entrar a la habitación del hijachigo, y terminó dándole la ubicación de este a su jefe. Justo después llega Kiosuke y le cuenta que supo desde el principio que era un espía, pero que lo ignoró ya que tenía los mismos ojos del superior que lo había traicionado. Creo que Kiosuke pensó que podía cambiar el destino que una vez sufrió vemos un poco del pasado de Kyosuke, debido al fallecimiento de su padre es cuidado por el amigo de este, el cual tenía una hija esper llamada Fujiko, también nos presentan a Saotome, el capitán del ejército imperial de Japón, el cual quería convertir a los experts en armas de lucha con la excusa de salvar el mundo, esto uniéndolos en un escuadrón especial para la guerra, por lo poderoso que era Saotome le pidió a Kyosuke que se uniera a ese escuadrón, pero Fujiko hizo que este se negara a hacerlo, sin embargo al siguiente día pensaron que lo mejor era unirse a ellos, ya que eran necesario para la batalla en contra de los países de occidente, cierto día Kyosuke salía para restaurar el reloj que le había dado su padre, al salir de la tienda tropieza con un policía, por culpa de Fujiko tenía un atuendo extranjero que le había gustado a ella, pero el policía lo vio como una ofensa para Japón. Esto se va a poner feo Llega Fujiko y lo defiende de aquel policía Pero sin querer también se ve involucrada con un oficial de la armada Por lo que tuvieron que pagar arresto domiciliario por una semana Como disculpa Soto me propuso utilizarlo en la primera línea de la armada Y es que quería mostrar lo poderoso que era su escuadrón los aviones occidentales estaban causando la destrucción por donde iban, por lo que los mandaron a acabar con todos ellos, antes de eso hicieron que su escuadrón pasara por una prueba, donde debían luchar contra un piloto experto, Fujiko se unió al escuadrón para ser mejor que Kiosuke, pero se dio cuenta de que él era el mejor para estar allí, casualmente dicho piloto era el oficial de aquella vez, antes de fallecer su padre le prohibió que usara poderes, ya que su madre había fallecido por usarlos, esto le creó un trauma e hizo que no pudiera usar todo su poder, pero se dio cuenta de que podía salvar varias vidas, por lo que decidió olvidar las palabras de su padre justo luego de esa prueba un barco estadounidense entra en territorio japonés y es que querían tener a los primeros animales con poderes los cuales eran delfines con poderes, pero con la ayuda de todos lograron detenerlos Años después Japón pierde la batalla contra Estados Unidos, y Kyosuke y Fujiko fueron de los pocos que pudieron sobrevivir, se nos cuenta que el hijashigo contenía el cerebro de uno de los delfines, y que este fue creado por Saotome, Él mismo previó que Kyosuke sería controlado por los enemigos, por lo que decidió traicionarlo y deshacerse de todo el escuadrón de E.S.P.E.R.s. sin embargo luego de morir despierta con poderes que ni él sabía que tenía, jurando desde ese momento acabar con todos los humanos como Saotome, Volvemos al presente con Kioske y Andy. Kiosuke, al ver que Andy lo quería detener decide acabar con él. Por su lado, Andy no quería hacerle daño por el tiempo que habían estado juntos. Y aprovechó que Kioske estaba distraído para desactivar el Hijachigo, lo que causó que todos subieran la dirección del barco. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Andy le propuso a su jefe que no le hicieran daño a Kioske y a los demás. Pero quien estaba al mando en Estados Unidos no estaba de acuerdo con dicho trato. <risa> Y ya que comenzó a destruir el barco, esto hizo enojar a Kioske. por su lado yo y los demás peleaban contra Babel, y se enteran de que ellos querían prevenir que Pandra cayera de Estados Unidos, llegan al barco pero la gente de Estados Unidos ya había conseguido el Hijachigo. aunque sabían esto fueron a salvar a los jóvenes, pero lastimosamente lograron atrapar a Yugiri, Andy viendo que se llevaban a Yugiri se revela ante su jefe, así que obtiene el mismo final que una vez tuvo Kioske. Kiosque se había dado cuenta de lo que pasaba en el barco y viendo que su enfermedad estaba avanzando cae en la desesperación, pero Maggie hace que vuelva en sí diciéndole que lo necesitaban, por lo que utiliza todo su poder contra las fuerzas de Estados Unidos, mientras que peleaba otros aviones atacaban el barco, pero por suerte los demás pudieron escapar por un portal. Andy despierta sorprendido de que el collar que le dio Kyosuke le había salvado la vida no hablé anteriormente de dicho collar ya que nunca lo había utilizado luego de utilizar todo su poder, la enfermedad de Kyosuke hizo que se desmayara pero antes de caer al agua Andy trató de salvarlo todo esto mientras el barco era destruido por completo creyendo que era su fin, recordó algunas palabras de su padre el cual le dijo a Kyosuke que usar sus poderes no le traería nada bueno pero justo a tiempo llega Andy y lo salva de fallecer ahogado Luego de eso llegaste, subó para llevarlos a su mansión y nos enteramos de que esta era la misma Fujiko, la hermanastra de Kyosuke. <tose> <tose> Fujiko-san, no Andy traía un GPS que revelaba su posición en todo momento, por lo que tuvo que ir al hospital de Babel para quitárselo, por algún motivo las chicas querían ver a Kiosuke, y como Andy le quería pedir perdón fue con ellas, Andy le cuenta a Kaoru que Kiosuke la veía como su reina, pero esta se negaba a hacerlo ya que no pensaba de la misma manera que él, por lo que quería enfrentarlo para que cambie de parecer y no acabe con los humanos, Lo demás de Pandra no sabían dónde estaba Kiosuke, así que se centraron en rescatar a Yugiri, una vez Andy y las chicas se ven con Kiosuke, este le pregunta a Andy quién era el de Estados Unidos y este le cuenta que se trataba de un hombre que quería utilizar a los espers como armas, así que era más que obvio que se trataba de Sotome, el hombre que traicionó a Kiosuke cuando era joven. Es increíble. este hombre sigue vivo. Fujiko le cuenta que en el pasado, cuando Saotome los traicionó, pudo salvarse y crear al Babel para hacer un mundo mejor. Luego de que se desmayara, Minamoto y Koichi descubrieron una manera de salvar a Kyosuke, una forma para alargar la vida de Kyosuke fue que Kaoru donara de su sangre, y a pesar de que trató de que abandonara su venganza, él no pudo soportarlo, como Andy quería salvar a Yugiri le prestó su ayuda a Kyosuke, y este nuevamente decide confiar en él. Como su antiguo jefe era de los pocos que sabían dónde estaba Yugir y le tendieron una trampa. Este le cuenta que planeaban hacer collares que pudieran controlar a los Sper's, ya que así nunca saldrían de su control por lo que capturaron a varios como Yugiri para hacerlo, además le cuenta a Andy que en realidad Yugiri fue una creación de una organización secreta, cosa que al parecer Kyosuke sabía todo este tiempo, habían caído en la trampa de Saotomi, haciendo que el jefe de Andy los llevara hasta allí, me siento estafado. gracias al Hijachico, Sotome pudo ver el futuro, y le muestra que si no controlaba a los Espers, estos acabarán con el mundo como lo conocen, <risa> Por lo que Sotome decidió acabar con ellos ya que se oponían a su plan Cada vez que Kiosuke usaba sus poderes su vida se iba cortando Kiosuke trató de usar su teletransportación Pero las máquinas que lo perseguían hacía que no pudiera hacerlo Por lo que su única salida era destruir a todas y cada una de ellas Y para empeorar las cosas, militares llegan para impedir que huyeran. Viendo que estaban en desventaja, Andy le dice a Kiosuke que escape sin él y además le pide disculpas por haberlo traicionado. Sin embargo, Kiosuke lo perdona y se niega a dejarlo solo. Para su suerte, llegan los demás de Pandre y se encargan de todo. Luego de todo esto, se roban un submarino para buscar a Yugiri, la cual fue llevada a Estados Unidos. Babel quería evitar que Kiosuke iniciara una batalla innecesaria Por lo que Fuchiko fue a buscarla antes que él Pero como estaba siendo controlada por Sotome usa sus poderes contra ella Siendo ese el mismo destino de los demás de Pandra El alcalde de Nueva York logra crear la paz momentánea con los humanos y los espers Pero para que todos vieran lo malo que eran los espers tuvo el plan de que Yugiri acabara con él y así estos serían repudiados ¡Eres un monstruo! Andy trataba de rescatar a Yugiri pero es detenido por la policía, y en eso llega Minamoto y Koichi para ayudarlo, además le cuenta que una organización estadounidense los había ayudado, ya que este estaba en contra del plan de Saotome, sin embargo Saotome utiliza a Yugiri para crear el pánico entre los humanos, y así hacer que Andy y compañía sean vistos como los culpables de todo, Kyosuke se teletransporta e intenta sacarla del control de Saotome, pero esto utiliza su poder para crear ilusiones que la afecten psicológicamente. <tose> por lo que se vio obligado a usar todo su poder nuevamente, aun sabiendo que esto le acortaría la vida. Usando un poder similar a ella hizo que Yugiri recordara su pasado, donde luego de ser creada escapó de su laboratorio, y quedó en un orfanato para luego ser encontrada por Kyosuke. Yugiri vuelve en sí, pero el usar ese poder hizo que perdiera el control de sí mismo, y previendo su final le pidió a Andy que escapara con Yugiri, pero por si sí lo olvidaron el poder de Andy era el de repeler el poder de los demás, y gracias a Yugiri pudieron detener el poder de Kyosuke, alargándole la vida por un par de años más. Viendo que su plan había fracasado, Sotome terminó rindiéndose, y luego de unos días Kiosuke logra encontrarse con él. Ahora sí, ya te el payaso, te... A pesar de su gana de vengarse, terminó perdonándolo, únicamente modificando su memoria para que no vuelva a ser el mismo. Por otro lado, Andy quiso iniciar desde cero buscando un propósito para su vida, por lo que terminó despidiéndose de Kiosuke y los demás. Finalizando el anime con que Kiosuke decide cambiar de parecer, terminando decidiendo solo crear un lugar seguro para los experts. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime de Unlimited Kiosuke, un anime de acción, drama y superpoderes. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte para ver los próximos videos que subiré. El próximo video será un top 10 de animes y si no te lo quieres perder, ya sabes qué hacer. Yo soy de Top y nos vemos en un siguiente video.